...videntes que se suman en este momento a nuestro programa. Don Yerjan Wagner tiene algo para nosotros. Gracias, hace gracias. Hace tiempo, que, hace rato que está ahí rumiando un tema. ¿Eh? <risa> gracias, Amado. Eh, antes de iniciar con nuestro tema, decirle a las personas que nos están viendo que el debate de las ideas es muy interesante. Pero precisamente el debate de las ideas. Yo no puedo venir aquí a argumentar o a, o a insultar a, la, a las personas sin tener ningún tipo de argumento. Si usted no está de acuerdo con una posición mía, usted lo que tiene que hacer es argumentar, claro. ¿verdad? Y sostener eh, su posición frente a la mía sin la necesidad de tener que, que, que insultarme. Porque no hay esa necesidad. Aquí lo que planteamos es idea. Yo siempre voy a plantear las ideas que tengo eh, independientemente de cualquier interés que, que, que uno pudiera tener es la forma de pensar y la y la constitución y la democracia de nuestro país me lo permite es importante que la gente que nos ve y se lo permite a los otros también claro y se lo permite que a los le otros la contraria pero tú para tener una posición diferente a pero, otro lo no tienes que insultar sí pero tú estás en una posición de ventaja porque estás dirigiendo un programa de no, televisión eso es falso. Cuando, eso alguien, es falso. cuando alguien cuando alguien no. asume este, la misma posición que asume tú de emitir un juicio de valor sin ninguna sustentación pero Que es la, tú te, pero te que, mal Pero ese juicio de valor que tú dices que no tienes sustentación lo Tú lo dices ahora. en función de tu verdad, no de no, mi verdad no, Eso fue lo que hicieron ahora emitieron un juicio sin ninguna carga argumentativa Tú Exacto. haces eso a cada rato Exacto, Emite eh. un juicio sin carga argumentativa eh, no, Y persona, dice que es porque eres tú La persona lo que fue un insulto ni, es, siquiera, es, ni siquiera Es por eso insulto. lo mismo que tú haces cuando tú dices No hay planificación ¿Cuál es tu carga argumentativa para decir que no hay? Para ponerte un ejemplo No, no, pero pero es que. Porque se supone que si tú emites ese juicio debe tener Mañana una carga le voy a traer aquí. Pero a tú no lo entiendes. Mañana le voy a traer aquí en el momento imágenes, que el en las imágenes Entonces, del juicio. Es el difícil parque? cuando Algo a uno iría, le, le dan a comer de eso que uno le está dando a comer a nosotros. Eh, eh, el, el, el parque Juan Ventura Simón, sí. eh, que fue sí. intervenido por el ayuntamiento y que está paralizado ahí por falta de presupuesto, significa que no había planificación para, para hacer ese trabajo. Como se han hecho muchísimo trabajo aquí, que la gente ni siquiera lo sabe, que te, tú te enteras después que están tumbando todo, porque hay falta de planificación en el ayuntamiento. Que tú quieras defenderlo, bueno, pues defiéndelo con tu carga argumentativa. Yo tengo mi, mi, mi postura y tengo mis argumentos para eso y lo puedo demostrar. Por eso digo, vamos a traer al alcalde aquí y que sea el que responda, no tú, que sea el alcalde que responda a, a, o un representante del alcalde que responda a lo que yo estoy diciendo. Hay falta de planificación en el ayuntamiento municipal. Ese, ese es mi postura yo entiendo que ese parque tiene su presupuesto y que y visitó, no está parado y ese y es el que problema que nadie sabe que dónde dónde es que tú y sacas que tu eso información ¿qué tiempo tiene eso, eso tiene un un proceso burocrático que hay que cumplir ajá, ¿qué hay? ¿Qué ajá, es que allí yo estaba ahí estaba ajá, trabajando ajá, ajá. es que tú eres irresponsable cuando tú emites los vicios. vamos a ver qué tiempo tiene ese parque ahí y qué es lo que se está haciendo tú eres irresponsable le voy a pedir por favor al equipo de producción vamos a hacer exacto al equipo de producción que vayan el día de hoy vamos a ver lo que se está haciendo ahí que tomemos imágenes a ver quién tiene y, razón, si tú o Sócrates. Y demostrar sí. también qué tiempo tiene de intervenido ese parque. Tenemos, ¿Tenemos una llamada. ¿Eh? A la ley puedes. de transparencia llama a que se haga de acuerdo a la ley. buenos días. Vamos a ver. Buenos, buenos días, días. Ven al centro comunal del Ensanche Duarte. Ven, tírale foto para que tú veas los plátanos, cómo están. En, al lado de las canchas, al lado de la iglesia cat, eh, católica de la María Madre. Ven a tirarle foto para que lo lleve mañana. Así que Pero como no, no, no, no, no, los plátanos. Plátano? sembrados, sí, y, y lo han cosechado. ¿Pero dónde? En el centro comunal. O sea que está paralizado eso ahí. Cancha. En el centro comunal. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde es eso? En el ensanche Eduardo. El ensanche anótalo centro ahí. Y vamos también para centro ese com, parque. En, que está en la Santa entrada María de, San de San Francisco de Macorís. Vamos a ver qué tiempo tiene de intervenido y qué es lo que se está haciendo actualmente. Eh, ¿Qué quiere no decir intervenido? No de ya. manera eh, irresponsable. Cuando fueron y rompieron todo, para decirlo eh, en, en un lenguaje que la gente lo entienda fácil, se fueron y desbarataron todo. Yo tengo y entendido. Lo así. Yo tengo entendido que ese centro comunal al ingeniero que le fue asignado lamentablemente muere. Dentro del proceso claro. Entonces, sí, es que eso que lleva a es que un proceso bien. Judicial, eso. eso no es tan fácil Lleva un proceso judicial Y de transparencia Para poderse adjudicar A otro ingeniero Todavía, ese es no un no, contrato se, que debe Contemplar esa eventualidad En la semana pasada La ingeniera se va cargo De continuar con esa obra, no había firmado el contrato Ok Bueno, Pero vamos a dar Seguimiento ah. a eso, señores en el día de ayer estuvo por acá el padre Pelagio, sacerdote, sí. quien estuvo, incluso hizo una, una denuncia con relación a, a un local aquí en San Francisco de Macorís, donde funcionaba lo que la gente conoce como el Curne Viejo. Él dice que esa, ese local pertenece a la, A, los a paúles, la congregación de los padres paules. De los padres paules, y que cuando la universidad no tenía local, le prestaron, le cedieron a título de préstamo ese local y que ya luego de que se construyó la universidad, el local, entonces no se lo han devuelto, pese a la petición que ellos han hecho. De igual manera, eh, una calle de la organización Jennifer de San Francisco de Macorís fue cerrada para ser utilizada, y eso creo que yo lo veo bien, eh, fue utilizada para, para el parqueo de la, la parte de atrás de la universidad, la UAS Recinto San Francisco, y quisiera decirle los muchachos me apoyan con las imágenes, por favor. Que también trajo una, una disputa Y con relación no, a No, pero tú estás equivocado con la calle. Voy a la calle. Vamos, Recuerda sí, que la calle no, daba la vuelta no, no, no, pero, y, ellos, y ellos cerraron. Vamos a ver con, las y, imágenes. Vamos a ver las imágenes de apoyo, pero yo te voy a explicar porque yo conozco muy bien eso. Muy bien. Yo estaba pero en el también, área jurídica del CURNE cuando eso. esas... Pero esas también soluciones. con relación a, a la chocolatera que tienen ahí un espacio, la UAS, donde se llevan, según tengo entendido, los trabajos de teatro sí. de, de la UAS, y que es un espacio que necesita el cuerpo, por ahora, hasta que se, aquí sí. se construya un cuartel sí. de los bomberos sí. eh, eh, de mayor espacio. Sí. Y ese espacio realmente se está necesitando para los equipos que tiene el Cuerpo de Bomberos, que son muchísimos y que se están mojando, verdad, que están sí. allá afuera, como dicen en el campo, agua, sol y sereno. Sí. Y que yo no, yo no veo la, la utilidad real de ese espacio. De cuando, hecho, no se está usando. Y De hecho, no se está usando. Ellos no lo están usando. Cuando en la UAS hay suficiente espacio para eh, utilizar una aula de esa para los trabajos de teatro. ¿Qué es lo que yo quiero significar aquí? La UAS Recinto San Francisco, y quiero llamar la atención del director Miguel Medina, que es una persona muy afable, muy asequible y un diplomático, por decirlo así. A tratar de resolver esta situación. Ahora sea, tú dices que no es sincero. ¿Eh? ¿Eh? Tú dices que no es sincero, porque ¿Cómo? a la diplomacia se le dice. es No, no este dijo es un buen término, me parece. Él, bueno, él utilizó un término. Ahí está viendo tú el, el, el vaso medio vacío, ahí, <risa> No, ¿eh? ¿eh? <risa> sigue Yerian. Entonces, decirle al director De la UAS Recinto San Francisco Que tenemos que ceder Tenemos que ceder en beneficio De este pueblo La UAS no puede seguir apoderándose aquí De, de los locales que realmente No, no, pero tienen. no se apoderó la UAS Yerian, el, el, el, el los paules se lo cedieron Y eso se también se lo, se la, lo cedió así, Bienes nacionales también, pero se Yo estoy de acuerdo de contigo préstamo. Yo estoy de acuerdo contigo en que la UAS Mirando que no los, los bomberos los bomberos son una entidad de servicio sí. necesaria e importantísima de un pueblo. Y como la Guano lo está usando, que lleguen a un acuerdo, de hecho, yo lo planteé no lo en una hace? reunión que estuve. se han apoderado de eso? ¿Por qué, por qué no no es hace, apoderarse, ¿por no porque, porque apoderarse es ir manos militares y, Pero y, en y el coger caso, un, por ejemplo, un sitio, de, y eso, de, eso no ha pasado. Yo el Curne viejo que, eh, que es este de, de los padres Paules que ellos se lo cedieron a título de préstamo, ya eso no tiene ninguna Sí, pero función, si hay una in no institución subvencionada en este país con el dinero del pueblo ese dominicano. es otro tema. Es la Iglesia Católica. Yo lo sé, pero ese es otro tema. La Iglesia tema. Católica tiene que entender, y, y más que los padres paules tienen que entender, que la Universidad Autónoma está utilizando ese espacio y el servicio que da la Universidad. Óyeme, yo, tú quieres que yo te diga una cosa. La Universidad Autónoma de Santo Domingo le brinda a un ciudadano dominicano una carrera con Completa en cualquier área del conocimiento sí. científico, por lo que paga, por lo que paga un semestre en la Universidad Nordestana. Está bien. calcula pero, pero, pero recuérdate menos. que... Oye, que, oye lo que te estoy diciendo. Claro, claro, claro, por por menos. Vamos a ponerlo que sea claro. el semestre completo. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo del, con lo del local. Creo de, que Totalmente que, de acuerdo la, la UAS, pero es lo que digo, ¿qué hace la UAS con ese, con, con ese local? ¿Qué hace la UAS con la chocolatera? Está ¿Qué hace? ¿Qué oye hace me está eso? trabajando Pero entonces hay que decirle a ellos que devuelvan que devuelvan eso y que se lo entreguen a quien realmente le puede sacar un mejor provecho. Hace un mes y pico uh, casi dos meses mes por ahí una comisión eh, integrada por, o liderada por el jefe de los bomberos Luis Elías Gemurdo, y por el director Miguel Medina el maestro Miguel Medina fueron a la sala de sesión del consejo de regidores se pusieron de acuerdo con relación al impasse que había con, con eso. Cada uno de los que están ocupando esos espacios estaban de acuerdo con que el otro los retuviera porque cada uno realiza una función diferente, o sea, no, el asunto no es tan gris como se está planteando. Se pusieron de acuerdo, estuvieron ahí, conversaron, salieron abrazados y lo que trataron fue simplemente de que se... Ratificar a las condiciones pero de la pidiendo, en el, en Pero el ahora están pidiendo los grupos estudiantiles, están pidiendo los lo términos de agricultura. Que pasó? Frente al proceso de agricultura. Fíjate eh, qué es lo que yo quiero significar Eso es lo aquí. Eso significa ahora que estamos que... creciendo como ciudad y sí. como universidad. Ajá. Esto es una ciudad ah, universitaria. Hay que poner el terreno de todo el mundo, no, no, hay no, no, no, que quitarle no, no. no. eh, lo que tiene los las acciones grandes, los bomberos y también los de Oye, oye, lo, lo de la calle que tú dices que cerraron no es así. Tienes que buscar más información. Eso es lo que pasó ahí Oye, lo que pasó ahí ayer. Oye, lo que pasó. Ahí se hizo una permuta con, con este señor dueño de Agua polivi, que uh -huh. era el dueño de todo ese, ese terreno donde está la urbanización Jennifer, uh -huh. se hizo una permuta, de, la UAS le cedió unos terrenos que tiene aquí por Vista del Valle. Sí. En unos solares que tenía ahí aparcelados para sus profesores. Sí. Le cedió una gran parte de esos, digo incluyendo mucho más, para que él se diera la parte que la UA estaba ocupando. Pero yo lo mencioné con relación al espacio. Sí, se llegó. Con relación al espacio, dije que estaba bien en el principio. No, se llegó Ahora a un acuerdo dicho, y la es, calle se cerró porque esa calle quedó dentro del acuerdo que hizo el CURNE, que en ese tiempo sí. era CURNE, no recinto. Eh, con el señor Polín Apolinar, no recuerdo qué Apolinar, el dueño de Agua Polivi Sí, sí, pero yo, yo en ningún momento dije ni que fue de manera ilegal, dije del espacio porque se han apoderado, por sí, ejemplo Sí, pero no es que de, se de, apoderaron, de, de, de, ahí hubo una de permuta de que, que no es un negocio del derecho civil normal. Que, por ejemplo, eso que dice eso, Tú eres que abogado que, y tú sabes lo sí, que pero es una tuvieron, permuta Tuvieron que ir al ayuntamiento a resolver un problema que pudo haberse resuelto por ejemplo, de, eh, cediendo el agua. Porque, ¿qué hace el agua con la chocolatera? Si, no, si realmente no lo están utilizando, ¿por qué no cedérselo? Yo estoy de eh, acuerdo en contigo. En, en ese punto estoy totalmente forzosa, de acuerdo contigo. Y mira Entonces, que soy guajiano. Ahora, ahora, los grupos estudiantiles de ahí están exigiendo los terrenos de agricultura. Entonces, van a coger eh, eh, eh, la parte completa de San Francisco de Macorís. No. si se lo daño no le veo nada de, de, de malo saludable. que se lo den a la si UAM es necesario lo que tienen que hacer es entregarlo sí, no, en no que, que no le pertenece, no, pertenece. No, pertenece. porque si lo no tiene porque no. le pertenece estaban desarrollando se una labor de cultural en los terrenos que estaban ocupando la chocotatera si es necesario San Francisco entero para la universidad hagamos la ciudad universitaria tiene una función el problema yo, es que si tú te tapas un ojo para ver sí, la cabeza, no. ¿Qué, ¿qué hace bien? agricultura con su terreno? No hay nada, correcto. nada. Aulas que faltan Laboratorios que, que faltan aulas. Que claro sí, claro ¿Sí? sí. no, claro 18 falta mil la, y pico de es estudiantes claro, tiene. Mira, el recinto UAS San Francisco es más grande Que la más grande de las universidades privadas De este país Si tú no sabías ese dato 18 mil 500 18 mil 600 estudiantes Exactamente, tú sabes por qué Porque el nivel de calidad Que ha ido recuperando la universidad y un cierto nivel de tranquilidad, que aquí hay un, unos grupos, unos grupúsculos que quieren hacer colapsar eso, a Miguel sí, Medina sí, sí. Y, y la tranquilidad que tenemos, que no es más, sí, que, sí, que, no es más que interés de, muy, de apoderarse. Muy, muy de buena parte, gestión de Miguel Medina. Eh. Óyeme, es, es por eso, pero eso ha hecho que la gente confíe más en la UAS y por eso, mira, cuando yo comencé en la UAS en el año 92, tú no veías un estudiante montado en, ni, ni siquiera en motores. Porque era la gente más pobre, más paupérrima la que eso acudía a la universidad. Ay, había un relanzamiento. De la y, y, la, ¿Y qué pasó? Sí, ¿Qué pasó que ahora? Decirlo. Los estudiantes van a Pero en que vehículo. devuelvan lo que no les pertenece. No, no, no es no lo parqueo. mismo. Eso quiere decir que la gente ha aceptado la universidad Pero que y la ayuda. no, pertenece. no, Pero tú estás diciendo que se están pidiendo. Que servicio. Tú no estás diciendo que están pidiendo. Hay la guano de servicio. ¿Qué van a hacer los padres Paules con eso? ¿Qué van a hacer los padres Paules con eso? ¿Qué van a hacer los padres Paules con eso? Yo te voy a decir una cosa. Este es un Estado laico. Es gratis que están sí. ahí. Todos este días. es un estado laico. Una pregunta, una preguntita, O sea, porque los estoy escuchando. ¿Qué tú ¿Qué entiendes cosa, eh? que nos, cómo nos favorecería que los padres paules, paules tengan en los locales? No, no, mira que lo que pasa es que si tú llegas a un acuerdo, yo te presto a ti ese teléfono, ¿verdad? Eh, porque tú no tenías un local y ya tú tienes un local y te lo, te lo di y te lo estoy pidiendo que me lo regrese. Tú tienes que regresar. El padre lo dijo. Ellos quieren trabajar, por ejemplo, con los jóvenes. Y quieren utilizar ese local, quieren trabajar Esa con la, la juventud pregunta. que está realmente... ¿Y qué les impide eh? trabajar con los ellos, jóvenes? ¿No que, tener el local? No quieren, quieren utilizar ese local para trabajar con las patronales juveniles. Entonces, si, se lo, si te lo dieron a título de préstamo, Oye, caramba, me. pues devuélvelo. Yo, la es, la, es la iglesia local. no debiera exigir porque si hay una entidad subvencionada sí, por el Estado sí, Dominicano de en la iglesia católica. Eso lo entendemos también, pero la un, más, acuerdo, es un, la acuerdo. un acuerdo es un acuerdo. La que más subvencionada Un acuerdo es un acuerdo. Donde quiera que necesitan algo, se lo entregan, se lo dan. Entonces, la UAS también necesita... La UAS es nuestra universidad y es la única universidad. Tiene presupuesto que es la única universidad ¿Que, que, le, que les regala una profesión a un hijo de Machepa. No no no, no, no, no, no, Eso sale de ahí. No, señor. Sale, ¿Sale señor de los bolsillos de nosotros. Sí, pero tú no claro, tienes que poner un Y ¿Tú crees que la, el Estado no subvenciona a la Nordestar? y tú tienes que pagar lo que tú pagas en una carrera completa en la UAS, no lo paga en un semestre no en la Nordestar. No eh, porque eso es privado. No, no importa, no importa, las universidades no tienen una, tienen, deben dar un servicio social, no es solamente lucro, no es solamente más lucro. Más terreno para que devuelvan, día, que devuelvan lo difícil. que tienen. Exacto, sí, sí. eso es lo que hay sí, sí. que pedir. Más terreno, pero terreno tenemos, adquirido Ari, de Ari forma legal. En señores, Correcta. en vivo, en vivo, en este momento. Ah, pues entonces ¿No tenemos nada que envidiarle eh, o que, que reclamarle a lo que se roba la tierra? Sí, Medi, y Jan, y vamos, a, vamos a ver a Arismendi, que está en el Palacio Ay, de Justicia, ya. en el depósito de la querella. En contra de Muné SRL. Adelante, Arismendi y la Antigua.